Hola, mi nombre es Marlene Pacheco, soy artesana y quiero invitarlos a sus 25 años de, de Expo Artesanías, que se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre en Corferia. Los esperamos.